ensalada de atún ahumado. Para la receta vamos a necesitar pasta previamente cocida. Aparte necesitamos calabazas cortadas en cubos. Cebolla en cuadritos, un ajo machacado y un chile jalapeño picado. Ponemos todo en un sartén con un poco de aceite, revolvemos y salteamos.